Hola, ¿qué tal queridos amigos? ¡Qué alegría! Vamos a iniciar este segundo mes del año, febrero. Todas las bendiciones que el Señor nos ha regalado a lo largo de este mes que acabamos de concluir. Ahora vamos a iniciar este nuevo mes en la santa presencia del Señor. Sea el momento para dar gracias al Señor que sigue bendiciéndonos con el don de la vida, con el don de la familia. Son tantas las bendiciones, mis queridos hermanos. De ellos somos testigos de ese amor súper generoso. Así que con mucha humildad, con gratitud a Dios, vamos a decirle gracias. Señor, gracias por todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, este día martes vamos a meditar el Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca toda esa sabiduría? ¿Qué es esa sabiduría que le ha sido dada y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo María, el hermano de Santiago, de José y Judas y Simón? Y sus hermanos no ven aquí entre nosotros y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecien a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos y se admiraba de su falta de fe y Jesús recorría a los pueblos de alrededor enseñando la palabra del Señor Gloria a ti Señor Entonces, Bueno, queridos hermanos pues Jesús mismo se sorprende la falta de fe de esta gente que dice que lo conoce y eso nos puede pasar a nosotros nosotros podemos saber algunas cosas de Jesús saber algunas cosas de Biblia tener algunas prácticas religiosas pero creemos ahí está el Ahí está el tema. ¿Creemos? ¿Creemos? Señor, aumenta nuestra fe. Nosotros somos débiles, pequeños, pecadores. Creemos que te conocemos, pero desconocemos todo de ti. Danos, Señor, la gracia de poder acercarnos a ti con humildad, con sencillez, para que tú puedas obrar todos esos milagros, esos prodigios. Señor, en tus manos nos ponemos. Ponemos este nuevo día. Este nuevo mes que en tu santa presencia vamos a iniciar. Danos la sabiduría y la fortaleza para obrar correctamente. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz mes para todos.